Señores, de cobertura especial FITU 2023, precisamente hace unos minutos, el ministro de Turismo, en compañía del presidente de Azonadores y su vicepresidente ejecutivo, pasaron balance a las inversiones y lo que ha ocurrido en esta FITU hasta este momento. De esta manera, nosotros iniciamos esta conversación con Andrés Marrancini, vicepresidente ejecutivo de Azonadores. Andrés, ¿cómo te sientes, hermano? Hacer. Qué bueno. Andrés, el ministro de Turismo de ustedes como sonadores hace un balance y anuncia 3.645 millones de dólares en inversión para República Dominicana. ¿Qué significa todo esto? Bueno, es la, la culminación de mucho trabajo. Sí. Eh, es la manifestación más clara de que República Dominicana está de moda, sí. de, de que seguimos en expansión, de que el interés de invertir en República Dominicana va más allá de sol y playa, sí. de que ese interés va más allá de solo el polo, el polo bávaro Punta Cana, sino que se integra la inversión Santiago, Puerto Plata, El Sur, sí. Miches, eh, y que parte de esa inversión va complementada con un incremento a nivel de conectividad aérea, eh, hace, fortalece los fundamentos que tiene República Dominicana como destino de inversión turística sí. Andrés, llama la atención porque un anuncio en el día de hoy pero y cómo se logra esto así tan rápido, hay todo un proceso, hay una trayectoria, ¿qué es lo que da al traste de hacer este anuncio en el día de hoy? ¿Cuál es esa pre para poder estar aquí haciendo los anuncios? Bueno, al final, FITUR es eh, el espacio o el momento en el año sí. donde todos los actores de la industria turística se reúnen, en particular los que tienen intereses ya sea en la península ibérica o en Latinoamérica también. Sí. Pero aquí se reúne el mundo turístico completo eh, y facilita desde sí. el punto de vista de anuncio eh, que propietarios, marcas, operadores, aerolíneas eh, puedan estar físicamente eh, aquí. Entonces un poco el hito eh, se anuncia por, por historia en sí. el futuro. Primero, porque le ha dado buena suerte a todo el que lo ha dicho y esa ha sido la realidad. Y segundo, eh, porque al final del día los proyectos eh, tienen que entrar en operación normalmente en temporada alta. Okay. Entonces, si se anuncian ahora, su inicio de construcción probablemente es en el segundo semestre Muy bien. Y, y termina su apertura desde el punto de vista del ciclo en la temporada alta que le toque okay. eh, para aprovechar mercado. Muy bien. Andrés, permisología que ver con procesos, paso por futuro, evaluación de proyectos ¿toda esa etapa ya está agotada al llegar aquí? En la mayoría de los casos sí, sí. hay otros que de repente toman entusiasmo por lo que ven sí. y anuncian su interés, su intención pero realmente de lo que se anunció prácticamente todo es concreto, lo que puede tener que el el proceso de inversión y el sí. flujo de esos recursos evidentemente no son todos en el 2023, sí. sino que van en la vida del desarrollo de un proyecto, que depende de muchos factores, pero de eso una gran parte sí ocurre en el 2023. Sí. Te, te pregunto esto, porque sé que nuestra audiencia se preguntará, pero ¿y todas las etapas que se deben agotar previamente? Pero ya tú dices que una gran parte tiene avanzada. Sí, sí, sí, sí. Que se puede tener tranquilidad que ya son procesos que estarán ya en sí, ejecución. Porque... La financiación sí. solo ocurre en el momento en que se tiene la permisología al día, por temas normativos. Muy, muy importante ese dato. Entonces, la financiación no ocurre, ya sea a través de instrumentos de inversión, de inversionistas institucionales o de financiamiento puro y duro de instituciones financieras, sí. sin tener el permiso del ayuntamiento, sin tener el, los planes aprobados, sí, muy importante sin tener permiso fundamentalmente el permiso ambiental, la autorización fiscal sí. y el componente operativo. O sea que no... Normalmente, en su mayoría, deben de haber agotado todo ese proceso para formalizar un contrato de préstamo con, con una institución financiera cierto. regulada. Sí, cierto, porque vemos en los casos particulares, cuando nos abocamos al financiamiento de un apartamento, lo primero que nos que ya eso tiene que estar en ejecución. sí, sí, sí Entonces claro. pasa lo mismo aquí en este tipo de proyectos. Andrés, es importante uno puntualizar, porque a tu introducción tú hablabas, de que se viene cambiando ya un poquito la idea nuestro polo turístico solamente Bávaro Punta Cana. ¿Hacia dónde sigue esa expansión para ver esas nuevas oportunidades, Andrés? Bueno, yo, yo te puedo decir que el, pro, el proyecto que se tiene en Punta Bergantín es un proyecto que estimula la recuperación del número de habitaciones hoteleras en Puerto Plata sí. y, y por ende tendrá como consecuencia un reposicionamiento del destino sí. en el ámbito hotelero sí, porque sí. la transformación que tiene, entonces eso es muy importante. En el sur... ...que no tiene presencia importante de habitación hotelera... ...la presencia de habitación hotelera... ...entonces estimula eh, la participación turística... ...en esos polos turísticos... Sí. ...y evidentemente la consolidación del este... ...va de la mano con Miches. ¿sí? sí, sí. Andrés, el sur... ...y voy a tomar un poquito ahí... ...pero tú sabes cómo anhelan los dominicanos... ...ver el desarrollo de Pedernales... ...esa zona eh, en tu conocimiento... ...y tu nivel de eh, estar vinculado... ...a todo el desarrollo turístico del país... ¿Cómo fue esto, esta proyección y cómo veremos los dominicanos la posibilidad de poder conseguir? ya ese proyecto tan importante en ciudad de pedernales. Bueno, es un proceso sí. es un proyecto, es un macro proyecto importante de dimensiones importantísimas yo creo que las etapas eso hay que verlo por etapas sí. eh, y los hitos planteados en los próximos 12 meses eh, 24 meses eh, eso, es, eh, eso es a lo que hay que darle sí. seguimiento sí. yo creo que la visita al destino creo que el, el componente de crucero va a estar primero sí. eh, y, y hay otros elementos que deben de, de estar previos sí. a la existencia de un infraestructura hotelera, sí. Pero de que sea, va a ser una realidad que tiene una alta probabilidad de ser. Sí, claro que sí, claro que sí. Andrés, a la población siempre le que donde se instala un proyecto, donde se desarrolla una infraestructura, hay una primera etapa que genera a veces un flujo de empleo no solamente de la zona, sino también de otra zona. ¿Lo que es esa etapa de construcción? ¿cuál es la dinamización que tiene cada sector que se inicia una construcción de cualquier proyecto? Bueno, en el caso de los proyectos turísticos, que es lo que te puedo abordar, sí no necesariamente sí. genera una dinámica de consumo en la localidad que prende eh, ciertos elementos sí. de la economía local, la atomiza eh, eh. el movimiento que que no es usual, ¿no? Sí, sí. O sea, obviamente las comunidades se preparan para dar servicio eh, y hay un derrama importante en la economía local en el momento que se, que se participa de un proyecto de, de las magnitudes que es un proyecto hotelero de grandes dimensiones. Sí. interesante conversación con Andrés Mancini, director, vicepresidente ejecutivo de Accionadores. Andrés, si pudiéramos volver un poquito a los números que presentó el Ministerio de Turismo, más de 7 millones de turistas visita en República Dominicana. ¿Qué significa esto para Sonadores? ¿Y cuál ha sido toda esa mecánica, sector público, sector privado, para alcanzar estos resultados? Bueno, lo más importante es que hemos podido, de manera fluida, sí. conversar y comunicarnos en la procura de ir exactamente a donde están los emisores de nuestro turismo. Sí. Nosotros hemos podido levantar información sí. y ser tácticos en la colocación de los esfuerzos económicos de los diferentes puntos de emisores de turismo. Sí. Y eso ha hecho que, que sea mucho más efectiva eh, la procura de esos turistas, y, y evidentemente hay algo de de, de rebote por sí. el cierre de sí. la gente que estuvo muy cerradita en la pandemia sí. y ese deseo de salir, sí. hay algo de eso, pero también hay algo de que la marca República Dominicana ha estado en el lugar donde debe de estar para el momento donde esa corazonada de querer viajar se presenta. Sí. Ese deseo de conocer que sea República Dominicana, cuando hablamos algo tu valor, factor promoción, factor presentación, nueva propuesta. ¿Qué tú no crees que ha sido ese factor? que ha logrado que ese corazón se mueva a visitar República Dominicana? Pudieran ser varios, me imagino. Bueno, nosotros fuimos criticados como sector sí. ¿sí? por la apertura. sí pero para que la gente planifique su vacación, lo primero es que verifica dónde están abiertos los destinos. Sí. Entonces mucha gente que no conocía el destino República Dominicana vino. Y la realidad es que el 90% de los que vienen vuelven sí. y probablemente vienen acompañados de familiares. Entonces sí, sí. al final nosotros hemos hecho un esfuerzo que, que ha dado resultados ha sido una fórmula exitosa. No todo lo que planificamos sale bien, sí, claro que eh, pero, pero en este caso nos salió muy bien. Salió muy bien, sí. salió muy bien. Andrés... Tu valoración de esa alianza público-privada, el Ministerio de Turismo, el gobierno y ustedes como asonadores y con todo el sector, ¿qué ha sido para ustedes esa experiencia? Bueno, yo creo que el resultado y la consecuencia de que trabajar en equipo funciona. Excelente. Eh, la autoridad tiene que, que, que llenarse de, de, de, de, de... tiene la autoridad, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. Son ellos que desprenden sí. el espacio. Sí. Eh, donde podemos intercambiar y podemos eh, y hemos tenido ese nivel de humildad y de apertura sí. tanto en el despacho del ministro como en el despacho del presidente de la república sí. que es un gran conocedor de, ¿De, sector? de del sector fue miembro de sí. la junta directora de, de azonadores y de su comité ejecutivo pero es muy, es muy fácil la comunicación con él precisamente por la sensibilidad que tiene al sector. Eh, y, y creo que valora mucho el impacto económico que tiene y la motorización que provoca el sector en la economía. Muy bien. Andrés, si pudiéramos hacer ahí brevemente, pero hacer una comparación entre los últimos gobiernos, ya que tú has estado ligado toda una vida al sector a través de azonadores, ¿tú crees que este gobierno ha sido más accesible ha tenido mayor facilidad para poder ayudar a ustedes como sector tan importante de la economía. Yo lo que lo que yo he vivido sí. eh, es que he tenido el privilegio de, de, de contar con, con, con mucha apertura de comunicación. Sí. Eso no quiere decir que nosotros no tuvimos comunicación y apoyo de las autoridades anteriores. Lo tuvimos. Sí. O sea, lo que pasa es que son momentos distintos. Okay. Eh, y la pandemia obligaba eh, a, una, a un hermanamiento sí, mayor. De, de más allá de regulador y regulado. ¿no? Sí. Entonces, creo que lo, que lo que lo que quedó de ese proceso es una comunicación muy fluida. Sí. Nosotros en la, en la pasada gestión, evidentemente que teníamos eh, un ministro colaborador, sí. teníamos un equipo ejecutivo muy conectado con, con los intereses de nuestros asociados. Sí. Eh, pero más en un rol de, de, de institución de gobierno sí, pues la sí, verdad claro. es que nosotros y, y yo creo que tiene mucho que ver en la dinámica que trabajamos en sí. el proceso de pandemia o sea nosotros hicimos 90 mil vacunaciones sí. durante dos semanas o sea la gente se le olvida sí, eso fue lo otro sí, día. claro que sí. este gobierno priorizó la vacunación del sector turístico como si fuese el sector el sector médico también sí chico. sí sí claro eh, y eso nos permitió la reapertura el reposicionamiento o sea todo eso todo eso te acerca todo eso sí, te sí, sí, sí. la dinámica de trabajo creo que que facilita esa alianza público-privada. Pero tampoco es, eh, no, no, no es justo decir que, que anterior que interior, no, no. no teníamos, teníamos comunicación, había solidaridad. Lo que pasa es que ese proceso de pandemia Bien. y probablemente el entendimiento que tiene la cabeza de gobierno sobre sí. el sector hace que la comunicación sea distinta ¿no? ¿no? Distinta y, y nosotros pensamos que un poquito mejor que, que, que la anterior. Que el anterior. Pero, pero eso no significa que no teníamos que no okay. que no había sensibilidad sobre el sector. Qué bueno, qué bueno. Es bueno siempre decir las cosas como que es muy importante. Andrés, siguiendo en el tema, sé que es de interés para toda nuestra audiencia. El crecimiento que tú has visto en el sector, esas inversiones que se anunciaron, todo lo que vamos teniendo en eso, para este 2023, luego de ese anuncio, ¿hacia dónde proyecta a Sonadores? que va a ir este sector y que otro destino vemos como oportunidad de crecimiento. Hay un turismo de salud que va en crecimiento. Uh -huh. En ese sentido, ¿qué se hace para poder explotar? No hemos nicho porque en un momento se nos agotarán los existentes. Bueno, no, lo que pasa es que la, la, el proceso de promoción de República Dominicana primero es en el macro tema, República Dominicana, destino, lo tiene todo. ¿no? Muy bien luego se va a la segmentación regional sí. sí, tú tienes Puerto Plata, tienes Punta Cana, tienes La Romana, tienes Valle Aide, y después de la segmentación regional viene la segmentación por actividad o por rubro eh, y entonces entramos a deportes extremos, sí, sí, sí. golf, turismo de salud, turismo sí. cultural, turismo de casino cantidad de diferentes nichos, sí. aparte obviamente del tradicional de sol y playa, Cierto. Eh, tenemos el turismo de negocio, sí. entonces todo eso se trabaja desde el punto de vista mercadológico de manera distinta y se especializan eh, los nichos eh, desde el punto de vista de cómo se enfoca sí. y cómo se trabaja, porque algunos de esos nichos se trabajan a través de tu operación, sí. otros a través de publicidad, sí. otros a través de canales especializados sí. y de esa forma nosotros atacamos los diferentes mercados que pueden aparecer para ayudar a, a seguir incrementando los números en la República Dominicana. Muy bien. Quiero volver al turismo de salud porque escuché en tu participación que tú hablabas de una nueva inversión que vamos a tener en Santiago. Una oportunidad de desarrollar Santiago hacia ese nicho de mercado. Bueno, es la ampliación del hospital metropolitano de no, pues, sí. una pequeña ampliación especializada en turismo de salud sí. a la que me refería. Eh, y... Y sí, ha habido en Santo Domingo hay dos centros que ya están eh, consolidados o sea, como centro de salud eh, turístico y, y otro en, en proceso de transformación. Sí. O sea que va? Eso va muy bien. Salud, pero hay un turismo empresarial, un turismo de conferencia, un turismo de eventos. Recordamos que se anunció hace ya un tiempo, a través del Poder Ejecutivo, la declaración de utilidad pública de unos terrenos muy importantes en Santo Domingo. Domingo, que se está pendiente, no hemos visto más de esto para poder tener un centro de conferencia, no como este que estamos en estos momentos como enferma, pero que podamos nosotros estar a la capacidad de explotar ese sector, Andrés. Sí, bueno, solo sé lo de la utilidad. Sí. No, no tengo nada más de ahí. Sí, no, okay. no, no, no, no hemos compartido otra información. Ok, más, más allá de, de que no, eso podamos es en un tiempo. Sí. Es necesario para el turismo en la ciudad de Santo Domingo y fortalecer y consolidar. Todas las habitaciones que tenemos y las que se están construyendo, definitivamente el brazo de, de un centro de convenciones importante sí. es, es clave. Sí. ustedes como sector y tú como conocedor de esto, ¿entiende que ahí sería un buen punto o ve alguna opción que podamos tener en el en Distrito Nacional Santo Domingo para poder desarrollar una intención de esa manera? Yo creo que lo más importante es que tenga la capacidad de conectar con vías eh, de tránsito y probablemente con algo de transporte colectivo. Fuera de eso, eh, hay que tener el espacio de la instalación y el sector turístico está, anhela sí. eh, contar con un centro convencional. Okay. Andrés, antes de despedirte, el stand de República Dominicana sigue muy vistoso, visitado por cientos de personas. Y una evaluación breve ahí, fuera de las inversiones, pero de lo que ha sido esa impresión que ha causado este stand de República Dominicana en esta FITUR 2023 y ustedes como sector, ¿cómo evalúan todas estas infraestructuras? No, bueno, la verdad es que valoramos muchísimo el esfuerzo, la creatividad de las personas que trabajaron en la creación de este stand. Es súper funcional. Aquí sí. Estamos en, disfrutando de un anfiteatro eh, importante. No todos los sí. están tienen un anfiteatro que prevé eh, la interacción de manera cómoda con la prensa. Sí. Eh, tenemos un programa. Eh, una atracción de turismo inmersivo bastante sí. interesante, sí, que ha sido una gran atracción las mesas de trabajo tradicional que facilitan que los empresarios tengan sus citas de negocio y sus rondas de negocio y en adición también estamos fomentando el acceso a, a elementos culturales con nuestros artesanos que se están exhibiendo aquí también sí. acompañando la exhibición sí, el tabaco, veo que tenemos tabaco sí, sí, de sí. producción la verdad, ahí la verdad que está ahí. están ahí enrollando en sí. vivo sí, sí, sí, eh, sí. y ha sido muy interesante mucha gente ha disfrutado mucho eso Andrés, antes de marcharte un llamado a los dominicanos, a los españoles que nos vengan a través de las redes sociales y nuestro espacio de televisión para que conozcan República Dominicana luego de que lo estamos aquí presentando y que estén Bueno, yo creo que no es que conozcan, yo creo sí. que tomen la decisión de viajar a República Dominicana porque no hay nadie ya sí. que no conozca el destino de República Dominicana. Excelente, muchísimas gracias Andrés por tu tiempo, eh. Siempre.